Eh, bueno, lo primero, daros la bienvenida y lo segundo es darle las gracias a, a mi amigo Javi Cuenca por estar aquí con nosotros y por contarnos, eh, bueno, darnos una, una charla sobre un tema que a mí, eh, bueno, me toca de cerca porque, no sé si sabéis, nosotros hemos compartido director de tesis y hemos compartido grupo de investigación durante mucho tiempo. Eh, hemos compartido también. Líneas de trabajo, seguimos colaborando y haciendo algún que otro paper de vez en cuando, menos de los que a mí me gustaría, porque, en fin, pues los que me conocéis sabéis lo poco tiempo ya, que ya lo que me faltaba ya era un coronavirus, ¿no? Estando de vicerrector de estudiantes. Pero bueno, he, di he dicho director de tesis, ya ha aparecido aquí, miradlo, ahí tenéis a Domingo. <risa> eh, bueno, yo, para mí. Es un honor presentar a Javi, además por amistad, pero también porque es un gran investigador. Y bueno, para aquellos que no lo conozcáis, Javi Cuenca es profesor en la Facultad de Informática de la Universidad de, de Murcia, donde yo, yo estudié y e hice la tesis ahí también. En la actualidad es el director del, del Grupo de Computación Científica y Programación Paralela de la Universidad de Murcia. Y bueno, él ha trabajado en, en muchas cosas, quizá por resaltar alguna, porque me han dicho que, que soy peligroso y que tarde muy poco, ya, de hecho ya me he pasado el tiempo, pero bueno. Ha trabajado sobre todo en técnicas de autotuning de, para software paralelo y álgebra lineal. Y bueno, en, aplicando también estas, estas técnicas pues a, a diferentes tipos de plataformas, en los que ya se, para, plataformas paralelas en los que ya se ha, se ha hecho experto, como son plataformas NUMA, Plataformas heterogéneas, la GPUs y las GP, GPUs, y, el en fin, y todo, en fin, pues todo lo que lo que en, en estos momentos pues, se está investigando en el mundo de las altas prestaciones y de, la, y de la supercomputación. Y bueno, la charla que nos va a dar pues va de eso, de computación de altas prestaciones, él la ha titulado así, pieza clave en el avance científico, cosa que... Estoy totalmente de acuerdo, estamos más de moda que nunca con el tema de Data y con el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que la va a centrar, por lo que nos ha dicho en la descripción, en la capacidad de, de un software de optimizarse y de, y de hacerlo de manera automática. Así es que, pues nada, yo ya me callo y le, dejamos, le cedo la palabra a mi amigo Jaime. Gracias, José Juan, por esa presentación tan enriquecedora. Tan subida de tono se nota, se nota que me aprecia, se nota. Bueno, pues muchas gracias a José Juan, muchas gracias a Juan Aparicio por invitarme a, a dar esta charla. Diría que, que, que es un honor estar en Elche, la pena es que solo sea virtualmente, porque obviamente me habría gustado, es una, es una ciudad que, que me gusta. Casualmente, de las últimas cosas que hice antes del confinamiento, fui, fui, hay una charla de, del profesor Enrique Quintana, ...un día antes de que nos encerraran a todos... ...y, y además me, me une personalmente con Elche... ...de que también, casi nadie lo sabe... ...pero hace un montón de años... ...estuve trabajando allí durante un par de años... ...como profesor de instituto de secundaria... ...y tengo un buen recuerdo de, de la ciudad y de la gente... ...o sea que es una pena no estar físicamente... ...pero bueno, estamos virtualmente que, que también es... ...bien, pues permitidme en primer lugar... ...que, que os presente brevemente... Eh, al pequeño grupo de investigación, mmm, colaboradores incluidos, y permitidme eso porque lo que os voy a contar es fruto del trabajo de, de todos ellos. Yo simplemente colaboro con cada uno de ellos, doy alguna pincelada, pero el trabajo duro, como veréis ahora, iremos reseñando el de ellos. ¿eh? Y os comento rápidamente, empezando por los nombres abajo y... Tenemos a José María Cutillas, doctor, que ha sido profesor en la Miguel Hernández, ahora es profesor en la Universidad de Murcia. Eh, justo a su izquierda tenemos un doctorando, Herrera, Francisco Herrera, que está por ahí escuchando, además. Eh, a su izquierda tenemos a José Carlos Cano, que está acabando la tesis y de la que hablaremos también en esta, en esta charla. A la izquierda, de toda la foto de pie, tenemos a Jesús Cámara, que ya ha acabado la tesis, hablaremos sobre ella también y está... Intentando que nos dejen depositarla porque se ha parado todo el proceso administrativo con esto del confinamiento y se está intentando que la maquinaria de la Universidad de Murcia nos, nos permita llevarla para adelante el proceso ya de, de depósito y defensa. Y abajo, pues tenéis ahí en medio, medio cachado, en segundo plano, a, a José Juan, colaborando siempre con nosotros, siempre que, que puede, siempre que le dejan sus quehaceres como vicerrector y como profesor en la Miguel Hernández. Como bien ha dicho él, siempre está ahí con nosotros y nosotros con él intentando hacer algo interesante delante de agachado tenemos a Luis Pedro García que es de la Politécnica de Cartagena es el director de informática allí y como con José Juan decía cuando tiene tiempo nos echa una mano un poco a la izquierda tenemos a Domingo Jiménez que ya lo he presentado un poco antes José Juan es el director de orquesta de todo esto la pena es que ha decidido que se jubila, lo ha decidido, y, y que se nos jubila y se nos ha jubilado. Y nos ha dejado un poco huérfanos, como bien dice José Juan, cada vez que puede. Y bueno, y finalmente, pues ahí estoy yo, casi en primer plano. Como decía, pues echando una mano a todos mis compañeros en estos trabajos que ahora os comento. Uno de los trabajos, por cierto, es un trabajo que más bien ha llevado José Juan con su grupo y ahora también lo mencionaremos, ¿vale? Bien, como adelantaba José Juan, eh, si hablamos de avance en la ciencia, hablamos en general de, de aplicar de alguna manera el método científico. Al final nos referimos a llevar a cabo una serie de etapas, normalmente partiendo de una hipótesis de inicial, intentando llegar a unas conclusiones, utilizando herramientas en un contexto determinado, teniendo mucho, mucho cuidado con la precisión, ¿de acuerdo? y que los resultados pues, sean verificables, que se puedan reproducir. Entonces esto es algo que, que ya conocemos todos, ¿verdad? La clave que ya nos afecta más a matemáticos e informáticos es ¿Alguna de estas etapas se apoya en, en computación informática? ¿Hay, por ejemplo, alguna etapa que conlleve modelar y simular con ese modelo que pueda sustituir o apoyar a, a una experimentación? Si es así, es donde entramos nosotros, donde entra la computación científica. donde con modelos matemáticos? resuelto con técnicas numéricas, podemos echar una mano a la hora de resolver problemas o subproblemas científicos y también de ingeniería. Al final, para nosotros los abarcamos todos en ese aspecto. Y por tanto, si estamos ahí echando esa mano en ese paso de computación, nuestro objetivo puede ser reducir el tiempo de esa etapa, porque al final, pues obviamente va a repercutir de manera directa en el tiempo global de esa base científica, y aunque parece que en ocasiones, si nos aislamos de estos días, pues bueno, lo importante obviamente es que el avance sea firme y constante, ese avance científico, en muchas ocasiones tiene que ser rápido. Y por eso digo que puede ser crítico. y Lo estamos viendo estos días cuando se habla de avanzar en algún medicamento contra el COVID-19, en avanzar en encontrar la vacuna, pues si hay algún paso que consigue adelantar un mes o dos meses o, o días incluso Cualquier descubrimiento, pues eso no solo afianza la ciencia, sino que, pues oye, igual salva alguna vida, ¿no? Entonces, pues, pues, para eso estamos nosotros. Bien, pues, ¿qué nos referimos, por, por tanto, a, al software con el que nosotros vamos a, tra a tratar? Pues, ese software científico que va a servir para resolver normalmente problemas de alto coste computacional. Evidentemente, si no hay un gran coste de operaciones, ¿no? pues... Informáticamente igual no podemos aportar tanto buscando altas prestaciones, buscando plataformas potentes, como si, si así lo hay. ¿Qué plataformas estamos hablando? ¿Qué plataformas estamos hablando de altas prestaciones? Pues hoy en día plataformas paralelas y además normalmente con un carácter híbrido. Es decir, me refiero a plataformas compuestas, por supuesto, de CPU multicore como cualquier ordenador, como cualquier móvil hoy en día pero acompañadas, acompañadas de aceleradores, de coprocesadores, llamaríamos en otra época, ¿verdad? ¿Cuáles de ellos? Pues principalmente las tarjetas gráficas que comentaba en la presentación José Juan, de propósito general usadas para cálculo, y otros procesadores en general de mmm, mini core o de gran cantidad de CORE que ayuden en esta función a los que se le mande algún conjunto de cómputo, lo realice de una manera masiva, y vayan haciendo esa labor de acompañamiento a la CPU, o más que de acompañamiento, de labor obrera, digamos, en realización de esos cálculos. CPU multicore, pues bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de una CPU de cuatro, cuatro nodos con, de seis cores cada uno, y compartiendo memoria normalmente, ya sea física, ya sea lógicamente, que precisa pues, tener todo el cuidado, precaución y, y ventaja que supone esa compartición y donde pues, el entorno habitual, como supongo que más o menos conocéis, pues puede ser cualquier paradigma de compartición de memoria, el estándar habitual es OpenMP, pero podríamos usar cualquier otro. Junto a ellos, conjunto de aceleradores, por ejemplo, las GPUs como elemento más habitualmente utilizado, de propósito general. ¿Qué tenemos aquí? Como comentaba, pues un elevado número de núcleos de cómputo en torno a miles de núcleos de cómputo, ya no decenas, sino miles. Agrupados jerárquicamente, conformando multiprocesadores, lo que se llaman los streaming multiprocesor, cada uno formado por un conjunto de, de cores o de streaming procesos como tal. Además de esta organización jerárquica del, de las unidades de cómputo, de los cores, tiene una organización jerárquica de la memoria, con distintos niveles de memoria, al igual que una CPU, pero con la diferencia de que gran parte de la gestión de esta memoria se realiza explícitamente. O sea, el movimiento de datos, en gran medida, se realiza en programa y con eso se consiguen, en muchos casos, mejorar notablemente las prestaciones de estos coprocesadores. ¿En tono habitual de programación? Pues OpenCL, para abarcar cualquier tipo de tarjeta gráfica. Y si nos centramos en las más habituales, en las más potentes, en las más utilizadas de NVIDIA, pues con CUDA... Vamos, vamos programándolas de nuevo para acompañar a la, a la CPU. Un pequeño gráfico extraído de, de NVIDIA, del profesor Manuel Ujardó, donde pues, nos viene a decir esta idea que comentábamos, de que si veis en el centro ese código de la aplicación, ese gran código, donde una pequeña parte de ese código es la que habitualmente se lleva a la GPU, lo tenéis ahí a la izquierda en el gráfico, pero que es intensivo en cómputo, que es donde realmente... Nos va a llevar que puede ser un 5% de ese código, pero que consuma un 50% del tiempo si no se migra a la GPU. Ese es el fundamento de, de usar este tipo de aceleradores. No paralizar todo para GPU, sino buscar aquello que realmente interese y hacerlo bien, claro. ¿Algún otro conjunto de, de aceleradores, de, de cores de estos multilumente integrados? Pues tenemos, por ejemplo, los Xeon Phi de... Pues aquí tenemos un pequeño, una pequeña estructura de un número diferente de cores, con cuadros o tres físicos, por ejemplo, por cada core, con una conexión rápida entre ellos, cada uno con su propia caché de nivel 1, por ejemplo, pero hay diferentes configuraciones y con una unidad de procesamiento vectorial también en cada uno de ellos. Se puede programar con OpenMP, ya sea en modo Float o en modo nativo. Y al final viene haciendo esta función como la GPU, aunque. Están ahora mismo de, de capa caída un poco, pero bueno, ahí los tenemos todavía y, y se pueden utilizar, evidentemente. Un ejemplo de qué conformaríamos con todo eso, pues me voy directamente a la plataforma que tenemos en nuestro grupo de, de investigación en la Universidad de Murcia. Una plataforma humilde, pero que viene a reflejar un poco lo que yo venía comentando. Si podéis intuir, aunque entre la calidad de la imagen y la transferencia igual lo veis regular... Arriba todo pone algo así como Luna, Info, MS, es el nodo de entrada. Y debajo la conexión a los cinco nodos que tenemos, Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter y Venus con su correspondiente CPU de seis cores alguna, 24 cores Saturno, Júpiter con 12 y Venus también con 12. Y cada uno de ellos pues con una GPU, Marte y Mercurio, Saturno con una GPU, pero más, algo más potente, aunque todas son antiguas, pero para que veáis lo, lo heterogéneo de, del caso, Júpiter tiene 6 GPU de dos tipos y Venus tiene una GPU y dos Intel Xeon Phi. Esta es la idea de, de una plataforma humilde, ya digo, pero heterogénea. Imaginar todo lo que hay que combinar aquí en cuanto a paradigmas de programación, comunicaciones, si queremos extraer prestaciones de, de, de alta, altas prestaciones de, de este tipo de plataformas. A modo de, de ejemplo y que lo vamos a ver luego en algunos de los pequeños resultados experimentales que os mostraré aquí. Simplemente os daré las ideas de que estamos trabajando y alguna pincelada a modo de ejemplo de resultado, pero haremos referencia a alguna parte de esta plataforma. Y nos vamos al otro extremo, una plataforma de verdad, una plataforma a lo grande. La número uno del top 500, que está en, en el laboratorio Reach de, de Tennessee, si no recuerdo mal, y que pues, con un número de colores ya de, hablando ya de millones y con unas prestaciones de pues, 150.000 teraflops, ...medidos con el, con el método habitual del top 500 de, del Linpack. Vale, pues lo mismo, fijaros ese número de núcleos... ...y con NVIDIA Volta como aceleradores para combinar con las CPUs... ...y extraer las prestaciones oportunas. De un sitio a otro, paralelas híbridas ambas... ...y sobre ello es sobre lo que podemos actuar. Bien, si estábamos hablando, si recordáis lo que he comentado al principio... ...de que buscamos al final optimizar reducir el tiempo de ejecución de, de este código a estas prestaciones, podríamos establecer a muy grosso modo tres puntos donde podríamos actuar. Por un lado, podríamos decir, pues vamos a optimizar el algoritmo o los algoritmos. ¿Sí? Pues busquemos un método mejor para resolver el mismo problema. ¿Queremos hacer, por ir a un caso básico, una multiplicación matricial? Pues no, pues busco un algoritmo mejor que en lugar del triple bucle habitual y se me ocurre, pues... La multiplicación de Strassen o cualquier otra que oh, pues, resulta de, de orden inferior. Perfecto. Esto evidentemente estamos hablando de investigación a largo plazo, de un trabajo de expertos en algoritmia, expertos en el problema o en el subproblema, y que esa rama pues, es interesante y está ahí. Y en una de las aplicaciones que comentaré, pues hemos hecho una pequeña aportación en optimizar, en diseñar y optimizar un, un algoritmo. Será la última que comente por otro lado, ante algoritmos que ya tenemos hecho, pues se puede codificar y recodificar esas rutinas mejorando la, el código como tal. O sea, un algoritmo ya está dado, pero somos expertos en arquitectura de computadores, somos expertos en programación, le damos un toque y vamos optimizándola. Yo le he llamado que esto va a medio plazo. Es otra rama interesante de investigación, multitud de gente que trabaja en mejora de esto y en, y en optimización automática, por ejemplo, con, con los compiladores. Una tercera vía, un tercer camino, podría ser la optimización automática, lo que se viene a decir el autotuning de la rutina, que es donde nosotros nuestro grupo de investigación pues más está centrado desde hace unos años. Hablo de que puede ser inmediato o, en su caso, puede ser necesario reinstalar la rutina o instalarla en una plataforma dada, pero buscamos que no sea necesaria la intervención humana como tal para que esta rutina vaya mejor, vaya más rápida, básicamente. La idea, la idea general es, es simple, es tener una rutina parametrizada, tener una serie de parámetros de configuración de esta rutina que le permita a ella misma, sin intervención humana, insisto, adaptarse automáticamente, lo que el palabra que yo he puesto ahí, autoadaptarse, a las condiciones que tenga a la hora de ejecutarse. ¿De qué condiciones estamos hablando? Pues, ¿qué plataforma hardware tenemos? Nosotros podemos tener una rutina para resolver un problema y que sea fabulosa, con un algoritmo fabuloso y que pueda estar muy bien eh, escrito el código. Pero no es lo mismo enfrentarse a la plataforma que primero os mostraba, ese clúster humilde de heterosola de nuestro grupo de investigación, evidentemente que al número uno del top 500. Hay un mundo entre una a otra. Y el código puede funcionar en una y puede funcionar en otra. Pero las prestaciones que se le sacan a una u otra no van a ser las óptimas si ese código no se adapta a una situación de plataforma tan distinta, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué software básico tiene la plataforma? Igual nos mantenemos en una plataforma pero actualizamos el sistema operativo o cambiamos el compilador o cambiamos las librerías básicas que usa nuestro software igual hay que cambiar el valor de los parámetros de adaptación de nuestro software. Y por último, las condiciones de carga de trabajo, de cómputo y de comunicación. Habitualmente cuando queremos ejecutar algo en una plataforma paralela grande y nos dejan uso durante minutos o horas, pues nos suelen dejar uso en exclusión mutua de una serie de nodos, una serie de cores, y vale, pues es para nosotros. Pero en otras ocasiones no. O nos dejan exclusión mutua de uso de esos núcleos de cómputo, pero igual la red de interconexiones es compartida. Y eso puede afectar a que tengamos que, o que nuestra rutina, mejor dicho, tenga que readaptarse a esa situación. Y si la red está pues, muy saturada, igual tiene que intentar buscar menos comunicaciones entre sus cores durante la ejecución para buscar de nuevo mejorar sus prestaciones. A eso me refiero. Todas estas condiciones de trabajo pueden ser condicionantes, valga la redundancia, a la ejecución adecuada de la rutina. Y A veces son parámetros sencillos, a veces es simplemente cambiar el tamaño del bloque de trabajo o el tamaño del bloque de envío o cómo repartir entre los diferentes nodos pero afectar realmente al tiempo de ejecución notablemente, como os daré en alguna pincelada después. Bien, en el marco de todo esto que os comento, paso a comentaros directamente, muy por encima, la primera propuesta que quería comentaros hoy, que es una propuesta de autotuning para software de álgebra lineal y que es la, pues, la esencia de la tesis doctoral de, de Jesús Cámara, esa tesis que tenemos ya ahí lista para ser depositada en cuanto a la administración la Universidad de Murcia empiece a, a fluir completamente estos días. Eh, bien, eh, la idea general de, de esta tesis, rápidamente, es plantear una visión jerárquica en dos dimensiones del problema al que nos enfrentamos, la combinación del hardware y del software que deben trabajar al unísono. ¿A qué me estoy refiriendo? Una visión jerárquica del, del hardware en cuanto a que, al fin y al cabo, una plataforma, sea grande o sea pequeña, es una unidad de cómputo como tal, una unidad de cómputo, hablemos de, del nivel superior, H, dentro de la cual pues, tenemos una serie de unidades de cómputo de cualquier nivel L, y cualquier de estas unidades de cómputo va a estar compuesta pues, por un conjunto de unidades de cómputo de nivel inferior, es pues, una plataforma grande compuesta de una serie de nodos, un nodo compuesto de una serie de CPU, de, de GPU, y así sucesivamente, y entrelazadas, unidas, compartiendo el bus, la interconexión, el socket que queramos, conformando un conjunto de lances de ese nivel inferior. Todo ello pues, formando esa plataforma de nivel L. Y algo semejante en cuanto a la visión jerárquica del software, viendo una rutina como tal, como una rutina, un software de nivel L, compuesto por ese conjunto de rutinas de nivel inferior que son invocadas por ella. Con esa doble visión, el proceso de autooptimización jerárquico que proponemos en esta, en esta tesis de Jesús, es a través de un proceso de abajo-arriba, bottom up en donde buscamos empezar a obtener prestaciones y procesos de auto-optimización en los niveles inferiores, del software y del hardware, que nos permitan reutilizar esa información conforme vamos subiendo a niveles superiores en ambas dimensiones. Buscamos, por tanto, descentralizar el proceso. Las plataformas son amplias, son heterogéneas, son dispersas. Si conseguimos que... Empieza a hacerse en cada nodo diferente, en cada unidad de cómputo, en cada rutina básica, por su cuenta, la autooptimización. Después podremos ir sumando esfuerzos conforme subamos. Y además reutilizando información de unas plataformas, de unas rutinas para otras. Si cambiamos una pequeña parte de la plataforma, una pequeña rutina, solo tendremos que auto-optimizar esa parte y el resto se adaptará a la nueva información que se vaya utilizando. De igual forma que hacemos cuando reutilizamos hardware, cuando reutilizamos software pues reutilicemos información de autooptimización de ese hardware y de ese software. Aquí tenéis un, un gráfico. No sé hasta qué punto se ve con la... Con la, con la calidad que puedo ofrecer desde, de, desde casa. En donde, si nos centramos en la parte roja, y veis que pone Auto-Tuning Design, el motor de, de auto-ajuste, auto usando algún método de, de búsqueda. Ese motor de auto trabajaría, por ejemplo, en este caso, con una unidad de cómputo con una parte del hardware del nivel L y utilizaría, si veis hacia la parte, en la parte de arriba, información de las unidades de cómputo de nivel inferior. ¿Qué prestaciones obtiene para las partes del problema que serían enviadas, que les serían reservadas a cada una de estas unidades de nivel inferior? Con esa información ya calculada previamente de esas unidades almacenadas y ahora extraídas, este motor de autoajuste aplicaría algún método ese método puede ser un método teórico, puede ser algún método experimental, puede ser un método experimental exhaustivo o aproximado o cualquier otro que queramos incluir para intentar optimizar cuál sería el tiempo de ejecución ideal en base a configurar los parámetros que pueden ser configurados para este nivel. Por ejemplo, tenemos ahí a la izquierda como método teórico primero pues manejar un modelo sencillo de que si intentamos minimizar el tiempo de ejecución de una unidad de cómputo, de la rutina de una unidad de cómputo de nivel L pues buscamos minimizar el tiempo máximo de todas las unidades de cómputo que la compone. Es decir, el tiempo de ejecución en una plataforma compuesta de una serie de nodos va a ser el del nodo más lento a la hora de realizar su cálculo correspondiente. Pues intentemos minimizar a ese nodo el tiempo de ese nodo más lento. Los otros métodos pueden ser una búsqueda experimental haciendo ejecuciones controladas para un conjunto de tamaños de entrenamiento de instalación ya sea exhaustiva, como decía, ya sea con alguna heurística de búsqueda de, de mínimos, de tiempo de ejecución, o incluyendo incluso, hemos probado a incluir otros métodos de ejecución ajenos a nosotros, en lo de menos, nuestro planteamiento es este, pero el método de búsqueda del óptimo se puede incluir cualquiera que, que sea oportuno, y de esa manera, pues como decía, reutilizar y descentralizar este proceso. Os pongo un ejemplo rápido, pues nos vamos a nuestra plataforma heterosolar, y así en los nodos Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter y Venus, pues si nos vamos a nivel inferior, a nivel cero, en la unidad básica de cómputo, tendríamos el parámetro ajustable para una rutina básica como es la multiplicación matricial de, vale, cómo se comporta, cuántos gigaflots, qué prestaciones obtiene para diferentes tamaños de problemas de entrenamiento y cuál es el número de hilos de ejecución para la CPU que nos da esa capacidad máxima para cada uno de esos tamaños. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos Júpiter y tenemos para tamaños de n de, de 1000 a 6000. Vemos en la CPU Gigaflot de 167 a 182 y justo a la derecha el número de hilos con los que se obtiene. Como veis, pues puede oscilar. No tiene por qué ser 24 cuando Júpiter tiene 24 cores y puede variar. A la derecha tenemos las prestaciones que nos da cada una de los dos tipos de GPU existentes en, en este nodo, en Júpiter. En este caso, para las GPU no hemos... Puesto parámetros ajustables, pero se podría poner. Esta sería la información de nivel 0, para esta multiplicación matriz, de nivel 0 de, de software, y de, de, perdón, sí, de nivel básico de software, aplicándose en un nivel cero de hardware, de, de, de, de hardware, sí, perdón. Si subimos al nivel superior de hardware, si nos vamos ya a cada nodo, el parámetro ajustable sería, bueno, y cómo hacemos el reparto entre la CPU y cada una de las GPUs que tiene cada uno de estos nodos ahí tenéis en Marte, en Saturno, en Júpiter y Venus, con estas barras, cómo sería el reparto para cada tamaño de problema, teniendo en cuenta la información del nivel inferior que previamente os he mostrado. Y como veis, para cada tamaño el reparto es bastante diferente, porque hay que tener en cuenta qué prestaciones ofrece cada uno de los componentes, qué prestaciones ofrece la comunicación CPU-GPU, y eso nos da esta configuración que automáticamente extrae nuestro software de autooptimización. ¿Con eso qué conseguimos? Pues por ejemplo, nos vamos a Júpiter y vemos distintas curvas de, para distintos tamaños, qué prestaciones obtendríamos con distintos métodos de búsqueda. Hemos puesto ahí unos cuantos de los que se podrían utilizar y cómo se intenta acercar a lo que sería el pico ideal, que sería la curva roja esa que anda por ahí arriba, que sería un pico ideal de suma de prestaciones completa a lo bruto de las diferentes unidades que componen Júpiter. Bien, esta es la idea de, de nuestra primera parte que os quería comentar de, de cómo plantear un ajuste automático desde un punto de vista jerárquico, bidimensional, hardware, software. Bien, si nos vamos ahora a aplicaciones de, de alto nivel, aplicaciones donde ya metemos a ciencia, donde ya metemos la ingeniería, pues os quería comentar en primer lugar pues unas pinceladas de la tesis doctoral de José Carlos Cano, que ya está medio escribí. José Carlos está por ahí, incluso ahora. Si quiere que conteste alguna pregunta referente a su tesis, ¿verdad, José Carlos? No tiemblen, están ahí. Sí, <ríe> eh, por Bien, en esta tesis eh, se ha trabajado junto al grupo de ingeniería mecánica de la Universidad Politécnica de Cartagena, en donde estudian sistemas mecánicos, sistemas multicuerpos. Sin problema, gracias, José Carlos. <ríe> eh, donde un sistema mecánico multicuerpo es un conjunto de, de cuerpos rígidos y flexibles conectados por articulaciones mecánicas y donde es interesante estudiar el número de movimientos independientes en base al grado de libertad que se tiene. El análisis cinemático de este sistema mecánico, pues para saber qué movimientos había que hacer de cada parte para conseguir una posición concreta final de todo, de todo el robot, de todo el, el sistema multicuerpo, va en base a estudiar el vector de las n coordenadas, de los n cuerpos, en base a un conjunto de m ecuaciones de restricción, que sería el número de, de coordenadas, restándole el grado de libertad los grados de libertad que tengamos, y conformando pues, ese conjunto de m ecuaciones de restricción que habría que resolver. Bien, la formulación clásica de todo esto es una formulación global, con un número de coordenadas para definir por todos los cuerpos, independientemente de la posición de otros cuerpos, pero en el grupo de ingeniería mecánica de, de la Politécnica de Cartagena, hacen una formulación mediante ecuaciones de grupo, buscando dividir el sistema en subconjuntos. En el gráfico se puede ver esta idea, donde tenemos este sistema multicuerpo a la izquierda, de ejemplo, y donde se descompone en grupos. Si os fijáis en el dibujo del centro, tenemos los elementos 5 y 6 por un lado, el elemento 2, la barra 2 por otro, y la barra 3 y 4 por otro. Se dividen estos tres grupos y eso nos lleva a que se pueda actuar con cada uno de estos grupos de manera casi independiente. Hay una relación, de una secuenciación de tiempo temporal entre ellos, una dependencia temporal, que estaría marcada por la estructura cinemática que veis a la derecha, de que primero habría que resolver la base, sería el 1 como punto de partida. Tras ellos se puede resolver el 2, que sería esa barra del medio, pero una vez resuelta esa barra 2, los grupos 3 y 4 por un lado y 6 y 5 por otro, como podéis apreciar tanto en el dibujo, de la izquierda, como cuando ya se ha descompuesto en el centro, pues realmente se pueden resolver por separado porque entre ellos son independientes. Ahí en ese momento que vemos eso, cualquiera de los que trabajamos en, en computación paralela, automáticamente vemos ahí un, una posibilidad de meter paralelismo, ¿verdad? De, de calcular estos dos grupos por separado. Pues cuando nos plantearon esto, el grupo de, de Cartagena, de la Politécnica de Cartagena, pues ya vimos la, las posibilidades que esto tenía. Entonces, yéndome a un ejemplo sencillo de lo que se llama la plataforma de Stewart, sería este pequeño robot que tenéis a la izquierda, este pequeño sistema multicuerpo, se descompone en esa base, en esos seis elementos, en esas seis barras y en, el, en la plataforma superior y la, el, el esquema de, temporal, de dependencia temporal vendría determinado con que primero se habría que calcular el elemento 2 y a partir de ahí la, las seis barras se pueden calcular en paralelo. Eso nos viene a dar una... una una estructura de algoritmo tal como aparece ahí a la derecha, donde podemos poder primero resolver este grupo y después actuar sobre todas ellas. Bien, pues en la resolución de cada una de estas barras, nos encontraríamos con que actuaríamos, podríamos actuar con un paralelismo explícito, con OpenMP, utilizando pues, la resolución mediante CPU y un, y un hilo para cada una de ellas. Y por otro lado tenemos otro paralelismo anidado para la resolución concreta de cada uno de los terminales, de por un lado el elemento 2 y por otro lado cada una de estas barras donde podríamos hacer uso de rutinas de librerías ya existentes. Rutinas que en muchos casos llevan paralelismo interno, que en muchos casos son de CPU, en otros son de GPU y en otros son híbridas, permiten uso de CPU y de GPU internamente. Con lo que fijaros todo lo que nos lleva a esto, este amalgama de computación híbrida donde podemos usar CPU, donde podemos usar paralelismo explícito, implícito, GPU, por otro lado, comunicación y a diferentes niveles. Todo esto hace que sea compleja la paralelización, pero a la vez sea interesante y sea oportuno buscar algún método de optimización automática. Bien, pues, ¿cómo se hizo esto? Pues con una herramienta de interfaz gráfico de usuario que ha diseñado José Carlos y que está en el núcleo de su tesis doctoral. Donde el usuario describe el problema a resolver. Si el problema a resolver lo conforma este gráfico de la izquierda, pues en esta herramienta conformaría ese gráfico con lo que vemos a la derecha, donde vamos conformando los diferentes grupos, vamos diciendo qué software se tiene que ejecutar en cada grupo y al final tenemos ese grafo de dependencias equivalente al, al grafo de la izquierda. Todo eso se hace en este. Aquí tenemos un pantallazo de, de las versiones iniciales de la herramienta, ahora está muy mejorada, en donde podemos trabajar con las diferentes partes, incluyendo la rutina, las dependencias entre ellas, los tamaños de los elementos de entrada y de salidas entre ellas, conformando ese gráfico que vemos abajo, y entonces ponemos a trabajar la, rutina, eh, la herramienta. Y la herramienta nos da, entre otras cosas, un árbol de posibles soluciones. Aquí tenemos un árbol de... el árbol realmente no es solo lo que se ve ahí, sino si os fijáis a la derecha abajo, que aparece como un pequeño tachón, y un pequeño cuadrito azul, el árbol es todo ese tachón... ...y ese cuadro azul viene a decir lo que vemos en grande, en zoom. O sea, el árbol es inmenso en cuanto a todas las posibilidades... ...aunque esto representa otra rutina que no es la plataforma de Steward... ...pero que con la plataforma de Steward tendríamos algo parecido. Aquí me vengo a decir que en cuanto podemos ejecutar varias cosas en paralelo... ...no significa que sea interesante ejecutarlas siempre en paralelo... ...porque puede ser que nuestra plataforma sea simplemente una CPU que tenga varios núcleos, pues no convenga lanzarle seis rutinas a la vez, sino igual conviene lanzarle cuatro y posteriormente dos o cualquier otra combinación. Eso que conlleva múltiples combinaciones, un gran árbol de decisión, un gran árbol que con esta herramienta se puede buscar el óptimo, se puede entrenar con un conjunto de entrenamiento para ver cómo se comporta en un entorno concreto y darnos una solución adecuada. Bien, esto se pensó para el problema de, de los sistemas multicuerpos, pero ahora se ha extrapolado a cualquier problema que conlleve esto de ejecución simultánea de rutinas, que conlleve un árbol de posibilidades y que las soluciones sean múltiples y haya que buscarlas automáticamente. Y en esto es otra de las vías por las que estamos trabajando y que es el núcleo de, de la tesis de José Carlos, como venía a comentar. Una pequeña tabla simplemente como muestra de este problema concreto de la plataforma igual para diferentes tamaños de problemas y algunas de las combinaciones, las mejores únicamente de usar diferentes tipos de librerías, desde MA27, Pardiso, Magma, unas son para CPU, otras son para GPU, otras mixtas, con diferente número de threads de hilos generados en distintos niveles y remarcando en sombrita, se ve un poco, cuál sería el tiempo óptimo, cuál sería la mejor solución para diferentes tamaños de Madrid de entrada. Como veis, las combinaciones nos dan múltiples Perdón, los, los parámetros de entrada nos en dan múltiples combinaciones y es necesario automatizar todo esto. Bien, continuamos un poco y paso a comentaros otro trabajo realizado en combinación con el grupo de, de José Juan López Espín de, de ahí, de la Universidad Miguel Hernández, del, del Centro de Investigación Operativa, consistente en utilizar metaurísticas híbridas para la resolución de series temporales mediante eh, modelos de vectores autorregresivos o autorregresión vectorial. Nunca sé cómo decirlo de una forma u otra. Ahora, José Juan, que nos aclare el término en español, que es el más adecuado. La idea es usar modelos multiecuación que nos pueden servir para describir de manera lineal la interactuación simultánea entre un conjunto, entre un grupo de variables y, en este caso, usando información únicamente del pasado. Esto habitualmente se ha utilizado, se venido utilizando en campos de economía, en finanzas, en econometría, pero hoy en día, con el Big Data, como comentaba José Juan, pues tenemos una gran cantidad de datos en muchos campos. Por ejemplo, en medicina, en biomedicina, en biología, lo estamos viendo, ¿verdad? Con eso, en particular, estos modelos se pueden utilizar para trazar y modelar series temporales. La resolución de estos grandes modelos pues, va a conllevar usar plataformas de interpretaciones y ahí es donde podemos intervenir nosotros. ¿Cuál va a ser, por tanto, el problema a resolver? Encontrar un modelo VAR óptimo para una serie temporal dada. Es un problema de optimización y nuestro planteamiento, en este caso, va a ser una solución aproximada, una solución aproximada mediante metodísticas. Tendremos en este problema una serie de variables dependientes, que son las que analiza el modelo, la que su valor en un momento dado depende de su propio valor en tiempos pretéritos y de otras variables del modelo, pero evidentemente tenemos variables independientes, variables exógenas, que nos van a servir para predecir estas variables dependientes y que sus valores, simplemente input, son leídos y utilizados en el modelo. Si este planteamiento lo llamamos una formulación matricial, es donde tendremos más oportunidad de usar computación de alta prestaciones. Y este es el planteamiento matricial que utilizamos, donde nuestro objetivo será minimizar esta diferencia entre Y, lo veríamos abajo en azul, que es el tiempo actual en cada momento actual de nuestras variables dependientes como dependencia de ese producto de la parte roja de, de lo que serían los valores de esas mismas variables las Y, de las variables dependientes, la Z y de alguna constante en tiempos pretéritos ¿Cómo estarían modelados? Por esa parte verde que conforma ese modelo matricial de cómo son afectados los valores pretéritos de variables dependientes e independientes para conformar los valores actuales desde el tiempo TI más 1 hasta el tiempo T máximo del momento actual de las variables dependientes. Ese objetivo de minimizar esa norma cuadrática de diferencia entre lo que tenemos y lo que intentamos modelar es lo que buscaríamos con la heurística a base de buscar ese modelo óptimo conformado por esa parte verde de, de esa gran matriz formada por las submatrices, como decía A, B y C. Bien, pues lo hemos atacado con una meteorística, y además con una meteorística parametrizada e híbrida. Si veis el esquema que tenéis más abajo y estáis familiarizados con las meteorísticas, pues es un esquema que tiene pinta de genético o que tiene pinta de escatear porque realmente es un híbrido, es un híbrido entre estas dos. Y además hibridado, hibridado también con búsquedas locales en algunos puntos concretos a base de meter búsqueda tabú y graphs para... Mejorar en algún momento dado la búsqueda con los vecinos de algún elemento para evitar retomar antiguos caminos con la búsqueda tabú y tiene el, la configuración básica de inicializar una población, meterle una mejora, entrar una serie de bucles hasta conseguir una condición final de acercarnos a, al óptimo a base de seleccionar, combinar los elementos, diversificar seguramente con mutación. Si vamos más hacia un escatesear no haría falta la mutación, mejorar una vez más e incluir qué elementos de los óptimos y de los no óptimos para la siguiente generación. Sería el esquema habitual, pero en este caso con toda la hibridación que supone meter una serie de parámetros o metaparámetros para configurarlo. Además, si no quedábamos contentos con hacer esta hibridación, hibridamos la plataforma hardware, es decir, ejecutemos esto en CPU y un conjunto de GPU y hagamos un reparto de qué parte tenéis ahí marcado en azul con la palabra CPU, con la sigla CPU, le mandamos a la CPU y qué parte nos consideramos que puede ser interesante que intervengan la GPU que tengamos o el conjunto de GPU. Y de esta manera, de nuevo, nos encontramos con un problema en el que hay mucho que parametrizar para intentar que esto se resuelva rápido. Y de nuevo, pues, el ajuste automático cobra interés. Una pequeña gráfica y tabla de muestras, pues tenemos una serie de posibles escenarios, desde tamaños muy problema escenario s 1 a tamaños más grandes, el S5, y las prestaciones que podríamos obtener en tres nodos de nuestra plataforma usando una GPU y diferentes modos de eh, actuar esta GPU para resolver el problema a la hora de, de calcular más o menos parte de, de nuestra metaheurística Y si vamos más allá y vamos a nuestro nodo Júpiter y decidimos utilizar varias GPUs, pues tendríamos incluso distintas políticas de reparto entre las GPUs dinámica, estática en función de la capacidad de cada GPU y las múltiples combinaciones que eso nos conllevaría y dónde podríamos actuar para maximizar rendimiento una vez más. Bien, pues este sería otro campo en el que estamos trabajando eh, aplicando estas esta ideas generales de, de ajuste automático. Hemos aplicado este campo a diferentes eh, aplicaciones de economía que tenéis ahí marcada, productividad, interés, productos... ...y de medicina también, de medida de, de presión arterial... ...y de frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo... De, ...de patrones de actividad mental de una persona... ...algunas dan mejores resultados, otras peores... ...porque haya o no haya realmente una relación temporal... ...entre las variables estudiadas... ...pero está siendo válido para ver precisamente... ...si funciona o no en estos campos. Bien, el último, el último tipo de aplicación que os quería comentar... ...sería un, un software que, del que hemos partido de inicio... Trabajando con un compañero de la Universidad de Murcia, Gregorio Bernabé, de otro grupo de investigación, y codo con codo con la unidad de cardiopatía familiar del de, de Hospital Virgen de la Risaca de, de Murcia, que es un software de ayuda al diagnóstico de unas patologías cardíacas. Eh, la idea es buscar medidas objetivas de una cierta patología, que ahora os comentaré rápidamente, teniendo como datos de entrada imágenes de resonancia magnética. Os comento, ahí tenéis tres tres eh, figuras, la, bueno es una pero luego modificada ligeramente la figura de la izquierda es lo que sería una imagen de resonancia magnética de, de un corazón, eh, apenas se ve pero ahí está el ventrículo izquierdo y el derecho de un corazón con un corte transversal y esa es la imagen en la que a base de varios cortes que realiza la resonancia magnética los cardiólogos tienen que determinar si las paredes del, del corazón, en este caso del ventrículo izquierdo tienen algún daño alguna falta de compactación, que llaman los expertos, y que ellos llaman también que está trabeculado, que cier tiene ciertas trabéculas, como que no está suficientemente denso y que eso puede suponer problemas al, al paciente. Bien, ¿cómo vienen el, haciendo ese estudio eh, habitualmente los cardiólogos? Pues cogen los diferentes cortes, aquí tenéis una, una idea de los diferentes cortes que se tendría del corazón, y en cada uno de esos cortes pues estudian la imagen Trazan unos segmentos desde el centro, radiales, y ven en cada segmento qué parte estaría afectada, qué parte no, y extrapolan, en base a su experiencia, qué superficie estaría afectada, y yendo a todos los segmentos qué volumen y, por tanto, qué masa de la capa del corazón o la capa del ventrículo izquierdo estaría afectada. Eso conlleva, ese método manual, experto pero manual, conlleva mucho tiempo, le, le suele conllevar 20 minutos, media hora, y con un margen de error importante necesitan consultarlo entre varios expertos para llevar a una conclusión clara. Frente a eso, nuestra herramienta hace un trazado de, vuelvo otra vez a la anterior, de intentar delimitar las distintas zonas, de intentar buscar fronteras entre las zonas sanas y las zonas traveculadas y eso va marcando las distintas superficies. Pero es de apoyo al diagnóstico porque estas superficies que van marcadas siempre llevan una verificación de que el experto dice sí, está correcta o necesita un retoque. De manera que va marcándose esa superficie y una vez que el experto dice si sí, en todas las capas esas superficie han sido correctamente señalizadas, la herramienta ya pasa a, cal a calcular lo que es más fácil para ella, que es calcular superficie, calcular volumen y calcular masa dañada del corazón y masa sana, porque el cardiólogo lo que quiere es saber el porcentaje de daño existente. Y eso ha sido nuestra herramienta en donde hemos partido de todo el camino habitual de ingeniería de software desde el análisis el diseño, la realización, la optimización, ha habido diferentes versiones apoyadas por los cardiólogos y diseñadas y codificadas por diferentes programadores y finalmente la optimización automática también ha tenido que intervenir. ¿Por qué? Por el hecho de que nos encontramos, vuelvo un momento hacia atrás, con que mientras trabajábamos con una sola máquina de resonancia magnética, íbamos progresando y aquello iba de maravilla. Llegó un momento en que nos aportaron imágenes de otras máquinas de resonancia magnética, de otros hospitales interesados en, el, en esta herramienta, y aquello empezó a tener problemas de que ya no iba tan bien. Porque las imágenes procedentes de diferentes máquinas de resonancia magnética pues tenían diferencias, cuanto a contra, contraste, tonalidades, grises, blancos, negros, amplitud de campo y otros factores que los expertos en en, imagen, en tratamiento de imágenes pues conocen mejor, y los propios cardiólogos también. Con lo que tuvimos que meterle capacidad de ajuste automático. De manera que cuando recibía unas imágenes, tratara cómo están esas imágenes, se adaptara a cómo esas imágenes eran aportadas y ajustara ciertos valores para empezar a realizar su trabajo de delimitación de zonas en estas imágenes. Y aquello necesitó de esta mejora, empezó a funcionar y ahora sí se adapta automáticamente a las imágenes provenientes de diferentes fuentes. Bien, pues esto era la idea, bueno, perdón, me quedaba una gráfica. Esto simplemente es una comparación entre los volúmenes que da la herramienta y los volúmenes finales, ya vistos manualmente con, con todo el detenimiento y cómo se ajusta en gran medida con toda la precisión que los cardiólogos necesitan para lo que ellos están tratando en cada momento. Bien, pues esta era la visión general que os quería plantear, así muy rápidamente, espero no haberos aburrido mucho, y decir como conclusiones sencillas, amplias, que pues lo que venía comentando, el avance científico puede necesitar de la utilización de un soporte computacional, al menos en algún momento, en alguna fase, en alguna etapa, y que por lo tanto las prestaciones que dé el software va a directamente influir en la precisión, si queremos, con el mismo tiempo o en, mismo, o en reducir el tiempo de obtención de resultados científicos, y por lo tanto mejoras que obtengamos de nuestro software van a llevar a mejora en este avance, ya sea interviniendo humanamente en algoritmos, en el código o con alguna técnica como la que planteamos de optimización automática del software. Bien, pues, ahora sí que he terminado y muchas gracias por vuestra atención. José Juan, Sisto. Pregunto yo. Bueno, al final esto es una reunión, una charla, pero aquí estamos todos amigos, o sea que podemos hacerlo un poco más informal, no pasa nada. Bueno, yo, eh, en lugar de... Bueno, enhorabuena por la charla, Javi, como siempre, eh, pues agradecerte que hayas dado esta charla porque ha sido enriquecedora. Y bueno, a mí, claro, yo qué voy a decir, Por pues la mayoría de las cosas la, la hemos trabajado, otras no, otras no las conocía, tengo que decirte. Y, y bueno, pues me ha gustado mucho. Eh, no voy a entrar porque es verdad que el, que el paralelismo tiene, tiene una dificultad grande porque... Eh, aunque, por ejemplo, yo trabajo un poco más a nivel matemático, a nivel algorítmico, y otros trabajan más a nivel más bajo nivel, más a arquitectura, al final tienes que saber un poco de todo y hay que mezclar mucho entre la arquitectura y la parte de hardware, con la parte de software, con la parte de librerías. Eh, matriciales, de, de álgebra, de, de nosotros, bueno, en estadística y tal, todas las cosas que trabajamos. Al final no saben ni de lo que saben. Por lo tanto, no voy a entrar en, en preguntas. Eh, técnicas y tal, prefiero que si alguien tiene algo más. Yo, yo te quería hacer una, una pregunta más global. Que me la hacen a mí que no sé contestarla, la verdad. Entonces, pues a ver si me copio de ti. Y me la hacen muchos en, en algunas charlas, estudiantes de doctorado, incluso estudiantes de máster y de grado. Y es, cuál ¿esto a dónde va? Es decir, la computación paralela está claro de que está tomando niveles importantes por el tema del Big Data, el tema de la inteligencia artificial, por supuesto, pero el futuro es grandes supercomputadores en la nube, el futuro es la computación, el Cloud Computing, la, el futuro es, bueno, la que se nos viene ahora con la cuántica, con la computación cuántica, que también es otro paradigma importante, el futuro es mezclar las GPUs, las gráficas con la, C con la CPU, eh, el futuro es el bueno, obviamente la, el, el autotuning y todo lo que sea, que software trabaje sobre software, está claro que es el futuro. Pero a nivel de esquema, para, de paralelismo a nivel global, ¿cuál es el futuro? ¿Tú qué opinas de, de, de esta pregunta? Es complicada, ¿eh? Hombre, pues tú lo estás preguntando y ¿se me oye? Sí. Ah, vale. Eh, tu pregunta lleva la respuesta en sí mismo. desde mi punto de vista, muy, muy humilde. Y yo creo que es que todo. Yo creo que, que no hay un futuro único en cuanto a, a la programación paralela, sino que es todo lo que tú has preguntado. Yo creo que, que por un lado, lo, lo ponía en la presentación, por un lado, pequeñas plataformas paralelas, que al final las llevamos ya hasta nuestro bolsillo móvil, van a ser utilizadas, plataformas paralelas, digamos, clásicas, grandes plataformas paralelas de toda la vida, los supercomputadores, y luego toda la computación en la nube, que al final es ofrecernos esos trocitos o esos trozacos de, de plataformas para hacer nuestro cálculo. Todo eso va a estar ahí y encima metiéndolo en sistemas híbridos, CPU y GPU y cualquier otro aparatejo que vaya surgiendo por el momento. Con lo que al final todo va a ser utilizado y ya, hombre, si ya te vas a más futuro y te metes en computación cuántica, pues ya ni te cuento. Pero que no veo una línea única, sino que lo veo que todo va a ser utilizado en su justa medida. Es como si dijéramos... ¿Qué se va a llevar en un futuro? ¿Un ordenador personal, un portátil, una tablet o un móvil? Pues lo llevamos todo, ¿verdad? Uh -huh. y un, poco, un poco en esa medida lo veo yo. Muy bien. ¿Cómo te ha escapado con la... Con <risa> la, la tangente, ¿verdad? <risa> sí, bueno, es, sí. Yo también digo lo mismo porque es muy difícil... Eh, que yo creo que, que también pienso igual de que un poco de todo, es verdad. Es muy difícil saber si un esquema va a triunfar sobre otro. Entonces, pues, vale, muy bien. vale, muy bien. Bueno, pues nada, si queréis, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Javier. Por, haber vale dado... vosotros, por supuesto.